Muy buenas noches a todas las personas que siguen la página de la Escuela Crítica de Filosofía Política en Bolivia. Eh, esta noche estamos con Fernando Molina, vamos a tratar el tema Élites y Racismo en Bolivia. Eh, les damos la, la bienvenida. Eh, ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Buenas noches a los que nos estén escuchando. Eh, Fernando, a, a tiempo de que la gente se vaya sumando a la transmisión, comentarte un poquito sobre la iniciativa esta, por qué estamos haciendo una escuela crítica y, y por qué está interrelacionada con el tema de esta noche. Eh, bueno, tú sabes que en la crisis política de octubre, noviembre del año pasado, ¿no? sumado a esos meses dramáticos posteriores y ¿no? el, el, lo inefable que, que ha sucedido ¿no? en la pandemia, es decir, parecía inefable lo que estaba pasando en octubre, noviembre, pero es inefable, pues así, ha sido exponencial hasta no sé qué, qué, qué palabra utilizar, ¿no? Entonces, eh, todo esto pues realmente ha sacado a relucir eh, las paradojas, complejidades, contradicciones, prejuicios, ¿no? De, de, nuestra, de nuestra población, de nuestras poblaciones, y fruto de eso es de que hemos, ¿no? Eh, con un grupo de, de jóvenes profesionales, con un grupo de jóvenes colegas, hemos decidido hacer, pues, esta plataforma con el fin de dialogar en torno a esto, ¿no? De, tal vez intentar arrojar o, bueno, alguna luz, digamos, arrojar una luz sobre lo que está pasando, alguna, ¿no?, que nos permite entender eh, estas complejidades, ¿no? Y definitivamente el tema del racismo es algo, pues, que ha estado muy presente, ¿no?, en todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento, tanto en conversatorios como en artículos, eh, también ha habido una respuesta alrededor de eso, ¿no? Parece igual que hay otros grupos que no están muy de acuerdo con, con estas temáticas. Entonces, eh, creo que la invitación esta, de esta noche es, es importante porque de alguna manera nos permite entender, pues, el, el, lo, lo fundamental, ¿no? O tal vez uno de los pilares fundamentales de la crisis política y de digamos, este país dividido, ¿no? este, este país tan polarizado que estamos atravesando actualmente hoy día, 28 de septiembre de 2020. ¿no? En ese sentido, Fernando, eh, bueno, pues eh, a la gente que ya, de hecho ya, ya tenemos eh, gente, eh, quiero hacer una breve presentación eh, justamente a Fernando. ¿no? Fernando Molina es ensayista e investigador boliviano, autor de varios libros sobre Bolivia, en especial sobre su historia contemporánea y su historia intelectual. Eh, bueno, Fernando eh, ha publicado eh, recientemente esta, este texto, ¿no? que es Métodos, de, Modos del Privilegio, perdón Alta burguesía y alta gerencia en la Bolivia Contemporánea, no que es una investigación eh, justamente sobre la realidad boliviana, ¿no? sobre la compleja realidad boliviana, bueno, una parte de la realidad boliviana, y esto de alguna manera va a ser un poquito una base, por lo menos, para dialogar. Eh, Fernando, eh, entro directo al, a, al, al tema eh, de, de esta noche, ¿no? Eh, ¿Qué estamos entendiendo por racismo? Eh, muchas gracias, Javier, por la presentación. Y también eh, quiero felicitarte y felicitar a quienes componen a la... Escuela Crítica de Filosofía Política por este interés de, de debatir y de publicar a diferent, diferentes opiniones respecto a la realidad nacional. Creo que eh, el esclarecimiento es parte fundamental de, eh, de la identidad de, de todos nosotros, el esclarecimiento sobre el, el entorno, sobre el país que vivimos, eh, nos, nos va a permitir ubicarnos también y hacer nuestros proyectos de vida, ¿no? En función de, de, de la realidad y de lo que queremos transformar de ella. Eh, de lo contrario, en la confusión solo queda deprimirse y eh, el camino de la renuncia, ¿no? Del, del abandono de, lo, de la política, de en fin, de la, eh, de la derrota. Entonces creo que todos los esfuerzos son válidos y son importantes. Bien, eh, para entrar en materia, yo, yo, yo voy a hacer una definición de la siguiente del siguiente Jaez, ¿no? Voy a decir que el racismo eh, se produce en las interacciones sociales cuando uno de los participantes de esa, de esa interacción, en esa interacción, eh, supone que el otro participante eh, carece de poder, ¿no? Por eh, su fenotipo, lo cual eh, nos remite a eh, una concepción racial, y por eh, su cultura, en concreto porque no domina la cultura dominante, la, la cultura universal eh, o que se postula como universal en un determinado país. ¿no? Eh, entonces, por, esa, por la verificación de esas dos condiciones, un fenotipo de determinadas características y una eh, determinada incapacidad, una cierta, inhabilidad o falta de habilidad más bien para eh, manejar la cultura dominante entonces este participante en la interacción va a suponer que el otro no tiene poder esa suposición, esa presunción de, de uno de los participantes en la interacción respecto a la falta de poder o al poder negativo de el otro tiene una eh, causalidad histórica contextual muy compleja, ¿no? Tiene que ver con la intersubjetividad completa de, de la vida social. Y, eh, pero lo que nos interesa es que al, al asumir eso, al asumir que el otro no tiene poder, este participante cree que. Eh, sus propias opiniones, eh, más bien, decisiones, órdenes, estímulos, sugerencias, tienen eh, necesariamente que ser aceptadas, acatadas por eh, ese otro que no tiene poder. Y entonces ahí es donde se produce eh, lo que yo llamo el grado cero, o sea, la, la base del racismo. ¿no? La suposición de que una persona por su fenotipo y por su eh, distanciamiento de una cultura dominante debe obedecer necesariamente órdenes, sugerencias, estímulos eh, y decisiones de una persona que... Mm, en, en la interacción aparece con un mayor poder porque tiene un fenotipo eh, diferente, ¿no? Entonces, ahí se produce la base del racismo. A partir de esa base del racismo, vamos a desarrollar otros grados, ¿no? Y, eh, bueno, ya lo, lo iremos discutiendo. Exactamente. Eh, para analizar la situación que estamos atravesando en el país, en realidad no solo es necesario saber qué es racismo, sino también qué son clases sociales en Bolivia. Bueno, eh, ahí hay un debate muy rico, no. depende del autor que escojas para saber qué, qué definición de clase te... Eh, ¿Con qué de definición de clase te quedas? Mm, yo en el trabajo que vamos a tratar de desarrollar más adelante, uso la definición de clase social de Bebel, ¿no? Esa creo que es uno de, de los aportes que yo puedo hacer al debate sobre el racismo, porque tengo una aproximación un poco distinta de los estudios uh, que ya se han hecho en el país, ¿no? que generalmente vienen del marxismo o del in indianismo ¿no? eh, y que son por lo tanto historicistas. Y en ese trabajo y en otros que estoy, en otro que estoy trabajando ahora eh, estoy haciendo una aproximación microsociológica al, al, al racismo y basándome en autores burgueses <ríe> o eh, más convencionales, digamos, eh, bueno, pero eh, yendo al grano, eh, ¿qué dice Weber de las clases? Dice como Marx que las clases son principalmente económicas, eh, pero a diferencia de Marx no solamente habla de clases eh, eh, por la, o sea, definidas por la propiedad de los medios de producción, para Weber se trata de agrupaciones sociales que aprovecha una determinada situación de mercado, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es mucho más amplio que la propiedad, ¿no? Para él puede haber clases sociales diferentes en grupos desposeídos de propiedad, ¿no? Y, eh, y además hace dif diferenciaciones... Eh, que en el marxismo no existe, ¿no? Entre, eh, por ejemplo, propietarios que tienen obreros, que tienen eh, control del trabajo ajeno, y propietarios que no, los, que no tienen eso, ¿no? Porque son comerciantes o son, eh, o tienen empresas de. Eh, o, o ellos mismos prestan los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es una definición más laxa que la marxista, que eh, me interesaba porque me permitía hablar de las clases eh, sociales tal como se presentan, digamos, en la, en la realidad mercantil del país, en la realidad económica del país, y cómo las agrupamos de acuerdo a nuestro análisis teórico, sin eh, la carga que en el marxismo implica hablar de, de clase social como una entidad que tiene además de eh, una realidad económica, tiene un proyecto político, un proyecto histórico, está en, a favor o en contra de los cambios sociales, etc. ¿no? Y así es como eh, eh, uso esta categoría de clase y al mismo tiempo también uso a Weber, eh, un sociólogo alemán, seguramente el más influyente científico social después de Marx, ¿no? Eh, uso debe Weber también para otros grupos sociales que son, eh, que no son parte de la tradición marxista clásica, por lo menos, ¿no? Pero que son cruciales para entender el fenómeno del racismo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Que son los estatus, ¿no? Los grupos de estatus. Beber eh, dice que esos grupos se producen por eh, la distribución en la sociedad de determinado honor, ¿no? Diríamos nosotros más modernamente de prestigio social, ¿no? Hay grupos más prestigiosos y grupos que carecen de ese prestigio, lo cual también tiene razones históricas y contextuales muy, muy complejas. Ahora, lo interesante es que en... en países como Bolivia, ese prestigio está eh, directamente relacionado con eh, la composición étnico-racial de esos grupos, ¿no? Y eh, por la larga historia que hemos tenido de colonialismo, nosotros tendemos a dar más prestigio social a los grupos que se acercan al ideal de la blanquitud, es decir, son grupos racialmente blancos, o que se aproximan más a ese, a ese ideal, y también étnicamente occidentales, es decir, que hablan español, que no se consideran indígenas, que se consideran modernos, etcétera, etcétera. Entonces, esos grupos que tienen más cultura, más manejo de la cultura occidental, étnicamente superiores, en la escala étnica, y los grupos que tienen más blanquitud eh, racialmente superior en la escala racial, ¿no? Entonces, mmm, lo que me interesaba eh, discutir era la relación entre estas dos clases de, de, estos dos tipos de agrupación social, la clase social, ¿no? en, en concreto, dos clases que están en, en la cúspide misma de la jerarquía, que son la alta burguesía, Aquí eh, me, hago una, me, me doy una licencia literaria porque hablo de burguesía sin que mi análisis sea marxista, ¿no? Pero eh, creo que, bueno, Weber también podría haber hablado de, de burguesía porque, pero en el sentido lato, en el sentido más coloquial de la palabra, ¿no? No en el sentido técnico marxista. Entonces, alta burguesía, los grandes dueños de medios de producción y alta gerencia es decir, eh, aquella capa de las clases medias tradicionales que, eh, por su alta educación y por su relacionamiento social con estos burgueses, eh, sirven en determinados puestos eh, de, de altísima responsabilidad y con unas remuneraciones muy altas también, en el manejo, o la administración de las grandes industrias y empresas bolivianas, ¿no? Este era mi, mi objetivo con, eh, o sea, mi objetivo inicial era identificar estas clases y luego observar si eh, eran al mismo tiempo eh, pertenecientes sus miembros a grupos de estatus blanco o en este caso, porque se trata de una conjunción de, de la jerarquía económica más alta con la jerarquía de prestigio étnico-racial más alta, si eran jailones, ¿no? Ese era mi, mi objetivo. Y ver si había indígenas en, en estas uh, clases y si no había, ¿por qué, eh, hipotéticamente, eh, esto no ocurría, ¿no? Entonces, esa es la, más o menos, la estructura de la investigación. Exacto, Fernando. Mira, me parece muy importante varias cosas que has mencionado eh, y más o menos para la gente que, que está siguiendo esta, esta entrevista. Eh, ahora estamos abordando, más que todo, una parte conceptual, ¿no? tal vez metodológica, eh, y yo rescato lo que tú decías, Fernando, no es decir, el análisis marxista eh, sí es importante, sí, es, sí está, digamos, ahí establecido, pero no es, pues, exactamente la metodología para entender la realidad boliviana. ¿no? Hay que recurrir a otros autores, como tú mencionabas, a Weber, ¿no? que tiene unos conceptos, eh, yo no lo diría más laxo, ¿no? sino unos conceptos que se adecuan mejor, ¿no? son más amplios, se adecuan mejor, digamos, a la, a la realidad boliviana. Y no sé, tú me corriges. Yo siento que Bordieu, en cierta forma, eh, tal vez ¿no? estaría un poco, digamos, conjuncionando ¿no? unas bases marxistas, pero eh, también beberianas. No sé qué opinión te merece eso, como metodología para entender eh, eh, lo que vamos a enfrentar como objeto de análisis. ¿no? Sí, eh, Bordieu, en, en realidad, lo que hace es desarrollar a Beber ¿no? Es problemático. Decir que Bourdieu es marxista, evidentemente eh, pone como Marx énfasis en la diferenciación social, ¿no? y en la diferenciación de grupos, eh, pero también Weber era, era, aunque él se decía individualista, ¿no? eh, era en el fondo también holista, ¿no? era, es decir, eh, su metodología también era de, de grupos más que de personas eh, en el grupo, ¿no? Bien, pero esas son disquisiciones, la, la cosa es que Bourdieu eh, facilita todo esto porque en Weber es bastante abstruso, no sé, es mucho más matizado, digamos, y más histórico, ¿no? Se refiere a determinados grupos eh, que él había estudiado en determinadas sociedades, etcétera. En cambio, Bourdieu hace una, una teorización más general, ¿no? Y dice que eh, las clases sociales no solamente son económicas, ¿no? sino que son, eh, son agru agrupamientos, grupos sociales en eh, diferentes eh, campos, ¿no? Llama él, de eh, la actividad humana, ¿no? Y esas clases se diferencian entre sí eh, no, no por el tipo de poder como es en el caso de Weber, ¿no? que en un caso era el poder económico, en el otro caso es el poder del prestigio, sino por los capitales que poseen, y llama capitales, Gordio, eh, a eh, los recursos, digamos, con que cuenta cada, eh, cada uno de estos grupos sociales para eh, posicionarse en un espacio privilegiado en la jerarquía social, o tratar de ascender o, o mantenerse en, en esa posición, etcétera Entonces el capital puede ser, eh, no es el capital marxista, solamente el económico, el, el orientado a la reproducción, etcétera sino es el capital, uh, por ejemplo, biológico, que es el que nos interesa a nosotros, no habría un capital biológico que es el fenotipo, y luego un capital simbólico que es la cultura, ¿no? La cultura eh, occidental, eh, hispano parlante, etcétera, que es eh, lo étnico en, en otro marco conceptual, digamos, ¿no? Entonces tendríamos capital étnico, podemos llamarlo así, y capital fenotípico, capital biológico. Eh, mientras que ciertos grupos están son ricos en esos capitales, están cargados de esos capitales, otros grupos eh, tienen capitales negativos, es decir, no apreciados por la sociedad o rechazados por la sociedad, por los demás miembros de la sociedad. Y ese es el caso de los indígenas en, en nuestro país, ¿no? ¿Por qué esos capitales no son de signo positivo, sino de signo negativo, es decir, restan en lugar de sumar, porque saber aymara eh, no es una, una ventaja, ¿no? Un conocimiento añadido, sino un conocimiento que te quita más bien poder, eso eh, se debe a una historia colonial y a eh, el resultado de un conjunto de luchas eh, eh, de, de dominio de parte de élites ¿no? eh, que se resisten a perder privilegios y, y en fin, a toda la historia misma del país ¿no? esta es justamente la, la condición estructural del racismo ¿no? el hecho de que los capitales de ciertos grupos no valgan de partida, eh, lo mismo que los capitales de otros grupos, no, que no son capitales que se adquieren eh, en la eh, lucha por la vida, por mérito o algo así, sino son capitales con los que uno nace y que ya de partida a uno lo ponen en el, en el cuaderno contable con el debe eh, muy inflado y a otro lo ponen con el haber muy inflado, sin haber hecho nada, ¿no? <ríe> Simplemente por nacer de un determinado color o en una determinada familia. Y así para hablar menos abstracto, que eso es lo que nos gusta <ríe> a, los, eh, eh, a los asistentes a, a, estos, a estos coloquios... Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de la Aymara. Me gustaría ejemplificarlo de una manera más coloquial, digamos, más, más realista. Eh, porque eh, yo conozco casos, seguramente ustedes también conocen casos, de eh, familias en las cuales eh, la decisión de eh, una generación, por ejemplo, de los padres, es que los hijos ya no sepan Aymara o quechua respecto, el quechua y el aymara que dominaban sus padres, ¿no? Entonces ahí hay un corte en esa tradición lingüística, que es parte fundamental de la identidad de cualquier persona, en el lenguaje que heredamos de nuestros padres, está contenida una historia y una cultura muy, pues es nuestra alma, en de, de muchos sentidos el lenguaje, y estas personas deciden eh, perder el alma, de alguna, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Para no heredarles a sus hijos un activo que en realidad es un pasivo, ¿no? Que debería ser un activo en, una, en otras condiciones, porque es otro idioma, por supuesto, eh, pero que se convierte en un pasivo porque saber Aymara es ser indígena, ¿no? Y ser indígena hace que sea en las interacciones uno sea eh, considerado eh, de una manera racista, justamente, que es la que he explicado al final, ¿no? En las interacciones, cuando uno ya es eh, catalogado, marcado por sus, eh, sus fenotipos y por su cultura, es marcado como indígena, entonces en esas interacciones siempre va a a actuar con menos poder y va a ser sujeto de discriminación o de segregación. Entonces, para ahorrarles a sus hijos eso, algunas personas deciden prohibirles que aprendan eh, lenguas eh, nativas, por ejemplo. no Entonces, ahí vemos cómo esa lengua, la, el dominio de esa lengua, es un, en realidad un símbolo, ¿no? de una cantidad de, de poder, en este caso, de, un, de una condición de, eh, de, de pérdida de poder, ¿no? Y eh, justamente yo estoy trabajando en eso, se puede hablar de todo un sistema. Ahí uso otro autor burgués, que es eh, Luhmann, ¿no? Que eh, nos habla de un código, él no, no trata directamente el racismo, pero sí habla del poder, y dice que el poder eh, se codifica ¿no? en un conjunto de significantes, uno de ellos puede ser, por ejemplo, si uno habla aymara o no habla, o si habla español apropiadamente o no, el otro puede ser si es más moreno, si no es más moreno, cómo se viste, eh, cuál es su fachada eh, social, en qué barrio vive, eh, si va o no al, al club de tenis, eh, bueno, eh, es, es muy largo de decir, pero todos se pueden imaginar que hay un conjunto de significantes con los cuales mandamos un mensaje, el mensaje de cuánto poder tenemos, y eh, en una sociedad racista, estructuralmente racista, si yo tengo una fachada indígena, es decir, eh, estoy mandando el mensaje de que soy indígena por una serie de, de, de hechos, no, entonces yo voy a tener poder menos 10 o menos 15 o lo que fuere, y eso va a hacer que sea víctima del racismo, porque los otros que tienen más poder van a suponer, van a presumir que yo tengo que obedecer órdenes, sugerencias, eh, estímulos, etcétera, etcétera, que ellos me produzcan. Y si yo no hago eso, entonces viene el choque racista, indio de mierda, ¿no? Ese es el, el momento en el que esa presunción, que, que por supuesto ya no, ya no tiene validez, porque es una presunción traída de, del pasado, por eso es racista también, eh, cuando es cuestionada por la realidad, porque el indígena puede tener dinero, puede tener cultura, puede no sé qué, entonces genera un conflicto que hace que la persona que tiene la expectativa de ser superior, o de que sus decisiones, eh, órdenes, etcétera, sean superiores que las de la otra persona, entonces esa expectativa se frustra y ahí surge la violencia, ¿no? Y luego, bueno, podemos complejizar eso ya hablando de política, de etcétera, etcétera. Exactamente. Eh, bueno, esta parte conceptual ha sido ¿no? importante, digamos, para entender que, sobre qué estamos hablando, nuestras ¿no? dinámicas. Eh, me gustó mucho la parte en la que decías, no en un sentido realista, ¿no? eh, creo que es un poquito igual la, la escuela de María Galindo, ¿no? y a decir las cosas de una vez por cómo son y, y no dar, digamos, tanta explicación abstracta, ¿no? En ese sentido yo quisiera eh, aterrizar, ¿no? En, en, en lo bueno, de hecho tú ya, ya aterrizaste varios, varios elementos. Eh, en esto que es, digamos, eh, la clase alta, ¿no? Las clases altas eh, o los jaloncitos, tendremos a equiparar, ¿no? A la clase alta con los jaloncitos. Pero resulta que no había sido así, ¿no? Incluso las, las clases altas... Eh, no es que haya una clase alta y ahí se acaba el asunto, ¿no? sino que hay también pues, una diferencia entre, entre la clase alta, no y ahí es donde justamente tú mencionas eh, unos conceptos, tú diferencias, ¿no? no sé si nos puedes comentar eso. Bueno, sí, eh, los, ¿quiénes son los jailones? Los jailones son el estatus eh, más alto de la, de la sociedad boliviana, Creo que en el Oriente no se los llama exactamente así, pero se puede entender, digamos, ¿no? Eh, pero en La Paz, evidentemente, es el nombre que, que se les atribuye o con el cual se los identifica. Eh, ¿Qué significa eso en las condiciones bolivianas de estatus? Significa una pertenencia étnico-racial. Entonces, para ser jailón, hay que ser eh, eh, occidental, ¿no? Por ejemplo, una característica del Jailón en el estudio de López, que habla de los jóvenes Jailones en La Paz, un estudio antiguo, pero muy valioso todavía, eh, habla de la, del, eh, del uso de idiomas extranjeros como una de las características ¿no? por lo menos la familiaridad con algunas palabras, con algunos conceptos, con la cultura que está detrás de esos conceptos, etcétera. como una de las características eh, del Jailón. El Jailón sería entonces eh, alguien que no solamente domina la cultura hispana heredada por eh, los descendientes de conquistadores y, y españoles en Bolivia, sino también domina la cultura occidental eh, mundial, ¿no? O no, no sé si domina, pero tiene familiaridad. Luego, otra característica es que sea blanco o que funcione como blanco, pero de una manera eh, bastante fluida, de esta, bastante eh, regular, ¿no? Eso de funcionar como blanco, de funcionar como indígena, es... Eh, nos, eh, es, es complejizar un poco el análisis porque evidentemente eh, determinadas características de, del estatus, ¿no es cierto?, eh, se van adquiriendo, son adquiribles, aunque en última instancia, ¿no es cierto?, eh, las fenotípicas sobre todo, es decir, las relacionadas con, con los genes, eh, son... Uh, una última frontera, ¿no es cierto?, muy, muy difícil de, de, de transformar, pero en todo caso hay muchas características de estatus que se pueden adquirir con, con dinero, con, con educación, etcétera, etcétera, y entonces no solamente hay personas blancas y personas indígenas eh, y después eh, cholos, ¿no?, sino también hay eh, diferentes graduaciones de, de blancos o de blanqueados ¿no? y diferentes graduaciones también de, eh, de indígenas. ¿no? Y entonces eh, encontramos una especie de continuum eh, en la jerarquía étnico-racial boliviana, eh, en la cual todos los grupos intentan Adquirir más poder, eh, adquiriendo también todas las posibil, posibles características de estatus que les eh, estén a, a su disposición, ¿no? Si logran eh, alguna riqueza material, entonces la invierten, por ejemplo, en educación de sus hijos y cuando sus hijos son más educados, también son más blancos, ¿no? Pero todo eso, eh, que es muy complejo, muy muy muy subdividido, digamos, muy matizado, ¿no? Eh, tiene, claro, dos polos eh, extremos, ¿no es cierto? Un extremo en el que podemos hablar de indígenas puros, aunque ese es un concepto muy cuestionable, digamos, pero indígenas que se identifican como indígenas, que han nacido de indígenas, que hablan solamente lenguas indígenas, etcétera, etcétera, en un extremo, y en el otro extremo, los jailones, ¿no? Que serían los que mejor funcionan como blancos. Eh, luego, que tienen ciertos recursos económicos que les permiten también modos de consumo, es decir, fachadas sociales con mucho poder, ¿no? O sea, cargadas de mucho poder. Fachadas, escenarios, ¿no? Como los mejores barrios. Eh, determinados hábitos, determinados modelos, eh, modales, perdón, determinadas eh, formas de esparcimiento que no son más que expresiones de un anhelo de distinción. Eso ocurre en todas las sociedades, ¿no? En todas las sociedades hay grupos que se distinguen porque tienen más dinero y porque tienen eh, determinadas... Eh, eh, Determinadas eh, condiciones especiales, digamos, que, las hace, que les dan cierto prestigio especial o añadido, ¿no? Y estos eh, se convierten entonces en la, en la cúspide de la estructura eh, de la estructura social. Por ejemplo, el jet set, eh, ¿no es cierto? Los, los, no sé, eh, en, en la Argentina se les llama creo en, en España los pijos, en, en Chile son los cuicos, los fresas en México, ¿no? nosotros tenemos los, los jailones que eh, justamente tienen las, las condiciones para distinguirse de los demás por que son los, los más vanguardistas en temas uh, de innovación, de cultura, eh, en, en el que importan muchas cosas del extranjero, hablan de una manera muy peculiar, ¿no es cierto?, que sirve como un código de identificación, bueno, y lo, lo característico de Bolivia es que eh, esos, esos grupos son, son eh, completamente blancos, ¿no? Eh, incluso las personas que están blanqueadas, tienen que estar blanqueadas por generaciones, ¿ya?, uh -huh. para funcionar bien en esos grupos, ¿no?, y eso eh, hace que, eh, digamos, cierta movilidad eh, ascendente sea mucho más, más difícil, porque tiene que ver con el fenotipo, y también que eh, se exprese su superioridad, ahí está el punto que nos interesa a nosotros, porque estos grupos siempre expresan su superioridad, su supuesta superioridad, claro, estamos todo poniendo entre comillas, no, su supuesta superioridad social la expresan, de diferentes maneras, ¿no es cierto?, con la adquisición de, de fachadas, es decir, de apariencias, de, de, de manejos simbólicos que son muy peculiares y les permiten este anhelo humano también que es el de la distinción, ¿no?, el de ser especiales. El problema es cuando un grupo social quiere expresar esa superioridad también en términos étnicos, raciales, ¿no?, es eh, su manera de evitar que eh, grupos ascendentes, ¿no es cierto?, que no tienen todo el pedigrí eh, correcto, ¿no es cierto?, In ingresen en el grupo dominante. Entonces, ahí es donde esos grupos se vuelven racistas, ¿no?, y empiezan a, a, eh, a expresar su superioridad en términos racistas, en términos de... Eh, eh, de inferiorización de los otros, es decir, de suponer que los otros tienen que obedecer sus órdenes, sugerencias, etcétera, etcétera, que tienen que acatarlas, y si no acatan entonces son uh, bestias, eh, bestias humanas, o son uh, indios de mierda, o son, uh, eh, no tienen valores, no saben conducir en la calle, eh, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Estos grupos sufren mucho porque están rodeados por un mar de, de personas que, eh, con las que no se, no, no se pueden identificar y que consideran inferiores, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que tienen el privilegio y la superioridad, y la gozan y la exhiben, etcétera, al mismo tiempo tienen una sensación de soledad, ¿no? Que daría para un Octavio Paz boliviano el, la sensación de soledad del Jailón boliviano. Un pequeño pie de página, porque justamente tú mencionabas el estudio de Alex López, y como te digo, hay que decirlo nomás las cosas con nombre y apellido, eh, bueno, en el estudio señala ¿no? que, por ejemplo, por, eh, mi generación, ¿no? mi generación asistir al CBA, por ejemplo, el Centro Boliviano Americano, era una forma de blanquearse, ¿no? Eh, y ahí en el estudio de López literalmente dice la gente que en la de década de los 90 no sabía hablar, hablar inglés era, bueno, esa condición era considerada como una especie de analfabetismo, ¿no? Imagínense, o sea, no saber hablar inglés para esta gente es, pues, una, una forma de analfabetismo, ¿no? Eh, en la década de los 2000 del CBA evolucionó, pues, al eh, tanto al get como a la Alianza Francesa, ¿no? Eh, es decir, esa, esa gente que se reunía alrededor del CBA ya pasó pues a la alianza Francesa pasó pasó al GET, y bueno eh, habría que estudiar ahora no en esta década presente más o menos en qué está pero es, esos eran digamos los desplazamientos que han habido eh, referente no a esos procesos digamos de blanqueamiento no eh, y creo que Fernando tú estás retomando esa esa bueno esa misma línea obviamente tú la estás especificando más y ahí es donde yo te quería eh, reconsultar, el tema de, en cuanto a la clase alta, tú identificas, o sea, tú diferencias, por un lado hay una alta gerencia y hay una alta burguesía, no es lo mismo. No, no, claro, lo, la alta burguesía, como la llamo yo, es la propietaria de medios de, o sea, que tienen en, el, en terminología beberiana la situación de clase que eh, consiste en la propiedad de los grandes medios de producción, ¿no?, Estoy hablando del grupo Culgis, del grupo Monasterio, del grupo. Eh, eh, ahora se me están yendo de la, de, la, de la memoria, pero de los grupos más importantes bolivianos, ¿no? Del grupo eh, Suazo, que due dueños del banco Mercantil, eh, del grupo Bedoya, dueños del banco Nacional. Todos ellos los identifico, más o menos cuantifico. Eh, sus fortunas, eh, eh, y luego veo quienes administran sus empresas, ¿no? Eh, y claro, hay una proximidad entre estos dos grupos, que son parte de las élites bolivianas, por supuesto, son, se identifican ideológica eh, ideológicamente, pero también sus intereses están cruzados, aunque la diferencia de poder entre ambos es muy importante, entre los dueños que eh, tienen muchísimo dinero y tienen estos capitales, y los gerentes que pueden ser socios, pero siempre minoritarios de estos grupos familiares, aunque en muchos casos son los hijos de los dueños los que eh, se ocupan también de la administración del patrimonio, ¿no? Y luego doy un paso más que es eh, el que tú estabas mencionando, Javier, que es el de la educación, es decir... Eh, ¿Cómo se educan estas dos, eh, dos eh, partes de la élite, digamos, boliviana? Y he encontrado que la educación es muy similar entre, entre unos y otros, ¿no? Entre los dueños y los gerentes. Es una educación que pasa, primero, por unos colegios de élite, de los que podemos hablar. Eh, por supuesto, estas personas, por ejemplo, no estudian inglés en el CBA, ¿no? sino que estudian inglés en sus colegios porque son colegios bilingües en la mayoría o trilingües en, en otros casos y luego también eh, por medio de una educación universitaria que está muy enfocada hacia eh, Estados Unidos ¿no? la mayor parte de, de estos uh, personajes de estos uh, eh, burgueses y de estos altos gerentes estudian los Estados Unidos, eh, no demasiado tampoco, ¿no? La mayor parte estudia un masterado en negocios o en ingeniería. Eh, me parece, eso no, no se puede saber a ciencia cierta, pero tengo la intuición de que eh, la preferencia por Estados Unidos es por, primero, porque estos grupos sociales tienen una colección privilegiada con este país y, eh, en segundo lugar, porque el dominio del inglés es muy importante como un elemento de, eh, de pertenencia a esos grupos, ¿no? Entonces, eh, se prefiere el est estudiar en los Estados Unidos. Eh, también es más, eh, es más caro y, por lo tanto, implica una distinción mayor que estudiar en Europa, ¿no? Donde eh, acceden más las clases medias, ¿no? Eh, medias, más, medias más inferiores, digamos, respecto a estos dos grupos que son los más altos de la escala, ¿no? Entonces, eh, es interesante estudiar también la educación el elitista, ¿no? Eh, pero antes, para terminar de contestar tu pregunta, ¿quiénes son los gerentes, ¿no? Los gerentes son generalmente un poco mejor educados que los dueños, ¿no? Eh, se incorporan a los grupos empresariales muy temprano, después de haber hecho su masterado en, en Business o en Ingeniería o en alguna cosa similar. Y luego eh, se convierten en funcionarios permanentes, digamos, de esos grupos económicos. Uno puede ver los nombres repitiéndose eh, de empresa en empresa y de tiempo en tiempo, ¿no? son uh, la mano derecha de eh, los grandes dueños de, de mes de, de producción, eh, y tienen un perfil muy, muy similar en cuanto a eh, el tiempo libre, el consumo, etcétera, etcétera, lo cual indica que ambos grupos, que son diferentes económicamente, ahí está lo interesante, es decir, son dos clases sociales, ¿no? eh, igualmente, o sea, las dos están... En, igualmente elevadas, pero una es muchísimo más poderosa que la otra. Y sin embargo, ambas forman el grupo de estatus Jailón, ¿no? Y hay ahí entonces una serie de, eh, de hechos que, eh, digamos, que permiten que ese grupo se, eh, se, se conserve, se establezca sus... Sus límites y se reproduzca en el tiempo. Estrategias matrimoniales que yo solo menciono porque no he tenido posibilidad de investigar, pero es muy interesante investigar las estrategias matrimoniales y vamos a ver que siempre eh, esta es una hipótesis, ¿no? Estos, estos matrimonios son endogámicos, ¿no? Se producen entre eh, miembros jóvenes de eh, familias de estos grupos, necesariamente o casi siempre, ¿no? Y luego tenemos otra estrategia que es la de eh, distinción por medio de eh, los mismos, las mismas aficiones, ¿no? Por ejemplo, a los deportes extremos, ¿no? Que son eh, inaccesibles para el resto de la gente. Entonces, una forma de decir yo soy Jailón eh, en estos grupos es practicar deportes extremos como automovilismo, montañismo o deportes que requieren una adscripción a clubes sociales que tienen... Eh, una serie de umbrales de acceso, ¿no? Como el golf, el tenis, etcétera. Eh, participan también de la misma exhibición en cierto tipo de periódicos. Yo he utilizado los periódicos justamente de este tipo como Bolivian Business o como VIP o como eh, sociales del de, deber, etcétera, eh, para eh, mostrarse y para tener, digamos, una una performance, una actuación social, la actuación eh, de socialización. En fin, hay muchos elementos en común que hacen que sean parte del grupo Jailó. Y entonces yo me, de, me he detenido en la cuestión de, de la educación porque a mí me interesaba eh, ver si era posible que un indígena rico llegara a este grupo, ¿no? Y eh, y mi conclusión es que no es posible por diferentes motivos. Primero, porque la riqueza de los indígenas normalmente no está asociada todavía a eh, eh, empresas y emprendimientos de alta complejidad, ¿no? Eh, generalmente los indígenas burgueses, los burgueses indígenas son eh, comerciantes que, sean, que han tenido mucho éxito, ¿no? En cambio, en la alta burguesía boliviana encontramos el manejo de determinados nichos del mercado boliviano y ahí viene otro rollo económico que no voy a entrar ahora, ¿no es cierto? Que más o menos están reservados, digamos, por estos grupos, que, porque han llegado primero, ¿no es cierto? Y, de, y de, además porque se requiere una alta educación, eh, aunque no son más educados estos burgueses y estos gerentes que ustedes, digamos, los universitarios jóvenes que llegan a ser doctores, etcétera, etcétera, no son más educados que ustedes, pero tienen una alta educación y una alta experiencia en determinados ramos que hace, y además ciertas historias que son, que están en el libro también, que son muy peculiares y además tienen, es muy difícil repetirlas, ¿no? Porque eh, explican el origen de estas fortunas, etcétera. Bueno, entonces el, lo cierto es que una de las razones por la que los indígenas no entran es porque son otro tipo de burgueses. Entonces, ahí hay un problema de subdesarrollo de eh, la movilidad eh, social económica, ¿no? Eh, en segundo lugar, es por eh, no pueden acceder porque no son jailones. Esa es mi, mi tesis principal, es lo que aporta el libro, digamos. Que para ser parte de esos grupos económicos, ¿no es cierto?, también tienes que ser jailón. Y para ser jailón no tienes que ser indígena, ¿no? Entonces, eh, se convierte lo étnico-racial en una barrera infranqueable, ¿no? Y eso lo verifico yo en la educación. Eh, después he publicado esto en, en unos artículos de periódico, esta mi investigación sobre la educación elitista de seis colegios, tres de Santa Cruz y tres de La Paz, y he sido mal interpretado, me han dicho de todo, etcétera, porque, bueno, la élite se ha sentido, cierta élite educativa se ha sentido, eh, digamos, tocada por la conclusión a la que llego, y es que el resultado de esta educación elitista es un resultado racista, ¿no? Eso no significa que los profesores de esos colegios sean racistas o que eh, trabajen de forma discriminatoria respecto a los muy pocos indígenas que entran a esos colegios, eh, sino que eh, esos colegios están eh, buscando cumplir unos objetivos que en una sociedad racista como la boliviana terminan con resultados racistas. ¿Qué quieren esos, esos colegios? Quieren reproducir el privilegio de sus, eh, de sus pupilos, ¿no? el, el privilegio de sus familias, y por eso hablan de... Eh, la educación de más alta calidad. Y entonces, por ejemplo, exigen, no sé si exigen, pero uno de los requisitos es eh, que los padres tengan familiaridad con idiomas europeos, ¿no? Eh, exigen que haya, eh, eh, bueno, capacidad para pagar eh, unos, unas matrículas muy altas, eh, exigen que haya eh, socialización, o sea, integración con padres y madres de familia que pertenecen al grupo Jailón. Entonces hay una serie de, de cuestiones que en los hechos convierte, se convierten en obstáculos insalvables para el indígena porque eh, la sociedad misma es racista, ¿no? Entonces el resultado de la educación elitista es racista, aunque eh, los colegios puedan tener una filosofía más bien antirracista. Sí, es, es importante, bueno, enfatizar, me parece, este concepto también beberiano, que la idea es pues crear distancia, ¿no? Yo rescato lo que tú mencionabas, digamos, practicar deportes extremos, automovilismo, golf, implica pues unos gastos que obviamente no pueden acceder todos, ¿no? Entonces, así es como se genera una distancia, ¿no? Y creo que es muy importante también tú mencionabas un poco, ¿no?, eh, cuando mencionabas a Luman, eh, en este caso, digamos, eh, crear la distancia es pues, una distancia de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Es, un, o sea, es el establecimiento de una jerarquía, ¿no? Y obviamente esta jerarquía, pues ya da explicación, obviamente, a lo que tú comentabas desde un comienzo, ¿no? Es, o sea, algo que suma, ¿no? Mientras que la otra persona resta, ¿no? Es decir, no tener esos capitales, capital étnico, ¿no? Este, el capital lingüístico, digamos es restar, ¿no? y obviamente para sumar hay que crear más distancia con los capitales que no sean pues accesibles a cualquiera. Sí, ahora a mí me interesa eh, sobre todo el hecho de que eh, no puedan ser parte de estas élites los indígenas, ¿no? Me parece que eso es un, primero es un resultado eh, negativo de todos los procesos de, de cambio que ha habido desde la revolución del 52, pasando por el proceso de cambio del movimiento al socialismo. Eh, aunque por supuesto que hay burgueses indígenas, ¿no? En muchos casos esa, ese ascenso económico se tiene que traducir en el blanqueamiento, porque es la única forma de adquirir poder social, ¿no? Entonces, eh, si tú no te blanqueas, eh, sigues siendo despreciado socialmente y en esa medida no mantienes tu identidad indígena, y al no mantener tu identidad indígena, primero hay una, un hecho chueco que es el hecho de que eh, tienes que funcionar como blanco pretendiendo ser algo que no eres, porque fenotípicamente, culturalmente no eres, y segundo que eh, empiezas a adquirir eh, hábitos, eh, prácticas más que hábitos, prácticas racistas como forma de, eh, ascenso social, ¿no? Ese es eh, un hecho que te interesa a ti, Javier, sé que te interesa, que es este ascenso racista, ¿no? Al costo de la opresión del que antes era tu compañero, ¿no es cierto? Si tú tienes una oportunidad económica o de cualquier tipo, mejor educación y demás, eh, te zafas de tu propia identidad y de tu eh, tu propia condición, que no está mal, porque eso tiene que ser libre, por supuesto, pero eh, lo que sí está mal es que lo hagas al costo de eh, actuar de la misma manera que los blancos siempre han actuado, es decir, prejuzgar que los que no son, no tienen tus mismas condiciones, eh, tienen menos poder y por lo tanto tienen que sujetarse a ti, y si no se sujetan, entonces viene el indio de mierda, viene el la discriminación, viene etcétera, etcétera, ¿no? Y luego esa inseguridad que te da el hecho de tener que pretender ser lo que no eres, ¿no? Hace que tú todo el tiempo estés en, en ascuas, ¿no? Y entonces tengas que eh, tener un comportamiento política y, y socialmente muy parecido al de quienes aspiras a imitar, ¿no? Y entonces tú te alienas. ¿no? Estos grupos se alienan y se convierten en los más racistas, en los más en los más pititas, en los más, eh, no sé, eh, come-mases, ¿no? Come más, eh, come-masistas, <ríe> no sé cómo se llama. Eh, en fin, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, eh, ese es un, un comportamiento eh, eh, también, eh, digamos, eh, poco sano, enfermo de una sociedad racista. Fernando, eh, yo he leído una reciente participación que tú, tú tenías, ¿no? a través igual de los artículos, eh, igual en la escuela trabajamos igual esta idea del negacionismo, ¿no? Hay un negacionismo sobre el racismo. Eh, eso me, me, digamos, me enlaza a dos preguntas, ¿no? Por un lado, ¿existe el racismo a la inversa? ¿No? Porque ese ha sido uno de los argumentos contra el anterior gobierno, ¿no? Que decía, no, pero ahora el racismo se ha dado la vuelta. Eh, Creo que hay autores y otros que consideran que no existe racismo a la, a la inversa. Eso una pregunta, ¿qué, ¿qué opinión te merece? Y lo otro, ¿no? eh, ¿cuál es digamos, el rol de este negacionismo? ¿Este negacionismo o es ignorancia del problema o realmente es pues, una estrategia premeditada para, para dispersar el debate hacia cualquier otro lugar? Eh, bueno, esa es una larga... Larga cuestión, ¿no? Es compleja y eh, tal vez puedo decir algunas cosas, pero no voy a poder, a no ser que me use la próxima media hora que tenemos en, en responderte, pero voy a responder sobre el racismo a la inversa. Eh, mira, si definimos el racismo como eh, una interacción en la cual alguien supone que porque tiene el otro un fenotipo determinado, debe eh, eh, tener menos poder, ¿no es cierto? Solo hay racismo a la inversa cuando el indígena, en este caso, ¿no? el subalterno en general, supone que el otro, eh, el otro que es el, el, el dominante, el polo dominante, el, el opresor o como quieras llamarlo, ¿no? tiene menos poder que él. Eh, por, por el hecho de ser eh, fenotípicamente blanco, o eh, menos negro, no sé, dependiendo las circunstancias, ¿no? Entonces, esa debería ser la definición plena de un racismo a la inversa. Ahora, ¿cuándo se da eso? Yo no creo que se dé muy a menudo. Tal vez puedes dar un, algunos ejemplos en algunos intersticios de la lucha política, cuando, por ejemplo, eh, alguna persona que, que, es, eh, que funciona como blanco, lo vamos a decir así, que es o funciona como blanco, entra a un territorio eh, puramente indígena, ¿no es cierto?, en alguna comunidad o en algún camino, en algún sitio así, eh, y entonces... Los, uh, por ejemplo, que, que se, se dé un, un bloqueo ¿no? y que uno esté bloqueado en ese camino, en ese lugar. Y los bloqueadores eh, supongan que por el hecho de ser blanco, es decir, no pertenecer al territorio en el que está por, por error, por azar, no sé qué, debe eh, obedecerlos y debe... Eh, eh, seguir su, su, sus líneas, sus directrices, etcétera, etcétera, ahí sí habría un caso de racismo, pero es un caso eh, muy marginal. En los hechos, cuando hay un proceso de conflicto racial eh, o, o conflicto al, en torno al racismo, conflicto por discriminación y por segregación, lo que el indígena está reclamando no es, o sea, no, no es que el indígena se está proyectando como superior, sino que está reclamando el hecho de que los otros sean racistas, ¿no? Entonces, eh, eh, esos son los, los límites del racismo a la inversa, ¿no? Se puede hablar de, no sé, de un millón de casos de racismo y vamos a encontrar que en el 99% de los casos eh, no existe racismo de parte de los indígenas a los blancos, sino de los blancos a los indígenas. Y luego a mí me parece que también hay que discutir eh, no solamente entre racistas, es decir, si los blancos pueden ser racistas y si los indígenas, todos podemos ser racistas, eso de hecho, no es sé, cierto todos los seres humanos podemos ser racistas. Eh, eh, eh, pero ese no es el punto, porque eso no, no te dice nada, no te, no te hace avanzar un milímetro respecto a la comprensión del asunto. Lo que pasa es que se usa algunos casos así como el, el ejemplo que he dado, para tratar de justificar todo lo otro, ¿no es cierto? En cambio, si comparamos racismos, es decir, eh, no, no a las personas, sino a los procesos, vamos a encontrar que el racismo blanco contra los indígenas es, en nuestro país, eh, una historia de 528 años, es en nuestro país eh, un mecanismo incorporado a la socialización en todos los campos, es en nuestro país defendido finalmente por el Estado, es en nuestro, ¿por qué digo eso? Porque en este país, pese a los esfuerzos que se han hecho, algunos avances, etcétera el saber aymara te eh, disminuye el poder en la socialización, entonces es, es evidente que mm, es un país racialmente, o digo estructuralmente racista, ¿no? O el eh, no poder hablar bien español, aunque sea tu segunda lengua o tu tercera lengua en algunos casos, ¿no? Eh, es un hecho que te disminuye tremendamente el poder, te hace sujeto de tremendas discriminaciones, eh, porque uno tiene que dominar la lengua dominante que no es tuya. Entonces, es y ahí, ¿no es cierto?, estamos hablando de un racismo estructural, ¿no? Cambio, el racismo indígena sobre los blancos no es estructural, es un caso, son casos aislados y específicos, ¿no? Te pongo otro ejemplo. No son los indígenas los que han impedido que los blancos voten hasta 1952, no, señores, es al revés. Los blancos han impedido que los indígenas voten hasta 1952, ¿no? hace apenas 70 años, mientras que eh, los blancos tienen voto desde 1825 o por lo menos teóricamente, ¿no? En fin, entonces eh, se puede poner muchísimos ejemplos y muchísimas pruebas de que el racismo estructuralmente eh, vigente, ¿no es cierto?, es el de, de, de, de el heredado de la colonia, eh, que partió de un hecho racista, pero monumental y descomunal, ¿no es cierto, Javier? Es decir, cuando llegaron... ¿no? Cuando reprodujeron aquí el sistema estamental, que era el sistema medieval, es decir, que había grupos eh, que por sus características y sobre todo económicas, eran asignados a diferentes posiciones dentro de la sociedad. Los reproducen aquí sobre una base racial. Los indígenas tienen que ser los que trabajen en la mina, trabajen en la tierra, que sean desposeídos de toda situación de clase bonancible. Los, mes, los españoles y los criollos tienen todas las situaciones de clase más bonancibles, más favorables y bueno los productos de esta de estas, dos, uh, eh, de estas dos poblaciones que son rechazados no es cierto se van acomodando ahí en los intesticios y van tratando de de hacer su vida como pueden no entonces ese hecho pues ha marcado el resto de nuestra historia, desgraciadamente, y eh, desgraciadamente también poco se ha hecho, porque por ejemplo el Estado ha tomado dos medidas con respecto a la lengua indígena, que son eh, la reforma educativa del 94, que establece la, la educación bilingüe o plurilingüe, y la, eh, la constitución del 2009, que oficializa las lenguas y que obliga, además, bueno, eh, ya hay una ley, creo, que obliga a los, a los funcionarios a conocer la lengua, las lenguas nativas, ¿no es cierto?, de tal manera que se puedan utilizar realmente. ¿no? Eh, pero eh, son uh, puros remedos, ¿no es cierto?, que también tienen una, una comp un componente racista, finalmente, porque... ¿no? Eh, no se aplican porque no hay presupuesto para eso, porque se han convertido en una farsa, uno tiene que presentar un certificado de, de haber estudiado Aymara o de haber estudiado Quechua y punto. Eh, uno finalmente no puede conseguir un certificado en este país si solo habla Aymara o solo habla, habla Quechua, eh, en fin. Entonces, eh, continúan las, con, las... Pese a los esfuerzos que se han hecho, que... Hay que aplaudir, por cierto. No, no estoy diciendo que, que estamos igual que antes, ¿no? Por supuesto, ha habido cambios, pero eh, son cambios racistas también al final, ¿no? Perdón, me ha eh, dado. Perdón. No, no, está bien, ¿no? Más bien, nosotros, pues encantados más bien de, de, de poder tener estos detalles. Eh, justo ahorita están, están habiendo unos comentarios y a ver. A tiempo de darte un respiro, eh, Fernando, tómate un sorbo de agua si quieres. Eh, yo quisiera comentar algo, ¿no? Bueno, obviamente, pues, todo para empezar, eh, agradecerte, Fernando, por las invitaciones que nos das a un comienzo. Y sí, efectivamente, cuando hemos sacado esta iniciativa, ha habido, pues, toda una reacción, ¿no? Ha habido un hate, eh, hay una serie de opiniones de más, hay unos comentarios, igual, ¿no? Siempre en las publicaciones, en los eventos que ponemos, ya eh, la gente se adelanta no a poner opiniones, y justamente es en base a eso que yo te preguntaba, ¿no? Sobre el negacionismo del racismo, ¿no? Eh, particularmente yo considero que existe una, una negación que opera de dos maneras. Uno, que efectivamente es táctico, ¿no? Como decir, ah, el racismo ¿sabes? a la inversa, ¿no? Como tú has demostrado, eso no puede ser, pues, porque nosotros, es decir, digamos, eh, digamos, la, la gente, ¿no? Que, que, que eh, ha bloqueado, obviamente, pues. Eh, no es que nos ha bloqueado el, el, el derecho a, a votar durante 200 años, ¿no? por ejemplo, mientras que la gente, bueno, pues hay que decir, no nosotros somos blancoides, hemos tenido después ese privilegio, ¿no? Entonces, esta es la parte aguda y, y me gustaría eh, encararla contigo, Fernando, porque justamente pues, estamos en una escuela crítica, eh, digamos, lo que está ocurriendo es, pues, por un lado te decía, ¿no? Este negacionismo táctico, estratégico, ¿no? Para dispersar el debate hacia otro lado. Y en mi opinión particular, yo pienso que hay un, un negacionismo ignorante, ¿no? Yo particularmente he visto esta nueva derecha, ¿no? Estos jóvenes, ¿no? De una nueva derecha, ¿no? Que han venido de una clase, ¿no? Digamos, de una clase no, no privilegiada, pero que están ascendiendo, ¿no? Profesionalmente, gracias a los desplazamientos que han habido en los últimos años, etcétera y de alguna forma quieren alinearse con la clase media tradicional, y al hacerlo, pues, es como de alguna manera lo idealizan, ¿no? La respuesta que yo les daría a, a estas personas es de que como no, como no han sido invitados, digamos, a los círculos de élite, como no han podido socializar, como no han podido intimar con los círculos, círculos de élite, no pueden saber cómo piensan no pueden saber cómo se refieren, como tú lo dijiste, ¿no?, hacia hacia el indio o con esos términos tan despectivos, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo tengo esa propuesta, ¿no? no sé qué opinas tú, Fernando, yo pienso que por un lado hay ignorancia, mucha ignorancia porque esas personas no, no han podido, digamos, escuchar en la privacidad cómo se refiere realmente la élite hacia, hacia la gente de origen indígena y que por otro lado, obviamente, pues es una estrategia bien, bien este, implantada, ¿no?, en los medios de comunicación, por ejemplo. Eh, lo que has dicho, Javier, me, me recordó un pasaje de Fausto Reinaga, ¿no? Que dice que recu recuerda todo lo que le dicen al indio, ¿no? Eh, tara, eh, indio de mierda, eh, pezuña en zapatada, ¿No? Y luego Fausto Reynaga dice: eh, ¡Qué dolor, qué dolor siento ¿no? en, como, como indio, eh, me parte el alma, digamos, una cosa así, ¿no? Entonces, eh, evidentemente el, el racismo es un hecho eh, traumático y, y terriblemente dramático para muchísima. Muchísima gente. Eh, para todos, en realidad, todos estamos enfermos de una u otra manera por el, por el racismo. Y ese, ese trauma que significa el racismo eh, es procesado de diferentes, de diferentes maneras, ¿no? Eh, por supuesto, quienes tienen el privilegio, quienes eh, por, su hecho, por el hecho de su nacimiento o de la historia de su familia están en condiciones de, de dominantes en esta ecuación, ¿no es cierto?, eh, tratan de, eh, por un lado, eh, eludir la culpa, ¿no? Eh, eludir la culpa. Ah, y por el otro lado, tratan también de eh, camuflar, digamos, ese... Privilegio que es ilegítimo en una sociedad moderna. Eh, dentro de privilegios o de ventajas que serían ganadas por, eh, por el esfuerzo, ¿no? Sobre todo la educación. Entonces, en muchos casos el negacionismo del que hablas tú consiste en que eh, los blancos eh, desaparecen como como realidad étnico-racial, no y eh, esa, esa desaparición se puede justificar, por ejemplo, políticamente con la teoría esta del mestizaje, no todos somos mestizos, pero este mestizo, mestizo que viene de la Revolución del 50 es un mestizo cultural, tiene poco que ver con lo que estamos hablando nosotros, porque efectivamente todos somos mestizos culturales, es decir, mezclamos eh, la cultura occidental con formas de cultura eh, indígena, incluso aquellos que como forma de distinción, los jailones, eh, son mucho más occidentalizados, ¿no es cierto?, también tienen elementos de la cultura boliviana en, en su cosmovisión, por supuesto, ¿no? Todos somos mestizos culturales, pero el mestizaje cultural no hace más que distraer del problema que estamos discutiendo, que es otro, ¿no? El de la interacción racista que se, se multiplica en la sociedad, ¿no? Entonces, esa es una estrategia, digamos, para desaparecer. Otra estrategia es eh, considerarse gente, ¿no? Los blancos eh, no les gusta, esta, esta palabra blancos, ¿no es cierto? Eh, recién ahora se está volviendo a usar porque... Eh, es la que designa, ¿no?, finalmente, pero eh, ha sido, digamos, muy, muy extraña durante mucho tiempo, incluso la gente más radical, más progresista del país, decía blancoide, justamente has usado tú esa palabra, ¿no?, para no decir blanco, eh, era como, como algo eh, tabú, ¿no?, decir que había racialización en el país, y eh, y esto, por supuesto, está construido consciente e inconscientemente, no sé si son conspiraciones o teorías, pero si sí son eh, elaboraciones psicológicas que hacen los pueblos para tolerarse a sí mismos y para también para dominar ¿no? unos a los otros. Entonces, uh -huh. desaparecen los blancos ¿no? y eh, se convierten en gente o en mestizos, eh, los más educados y los más politizados, pero lo, la gente normal, dices, todos somos gente y punto, ¿no? Y sin embargo sigue habiendo el indio, ¿no? Ese, que, ese no se mencionaba, no durante décadas no se lo ha mencionado, ¿no? eh, pero se seguía eh, inferiorizando y, y racializando al indio, ¿no? Entonces quedaba la gente, que eran... Los blancos y los blanqueados, y los indios, ¿no? Que eran los discriminados. Y eso, esa especie de hechizo que, que permitía supuestamente un país con el problema resuelto, ¿no es cierto? Es decir, en el nivel intelectual éramos mestizos culturales. Esto de, que plantea Carlos Mesa, la, la sirena y el charango, ¿no? En el nivel eh, eh, de la socialización éramos gente, ¿no es cierto? Y en el nivel de la de la del conflicto eh, y de la interacción eh, había gente e, indi, e indios, ¿no? eh, Entonces, este hechizo uh, de supuesta solución de la de la cuestión uh, étnico-racial en Bolivia se rompe con eh, los indi, indianistas, ¿no? Que dicen que eh, esta historia del mestizaje es una un negacionismo. Es el primer negacionismo, el más importante, el que sigue teniendo mucha fuerza, etcétera, etcétera. Es un negacionismo de la realidad y del racismo, ¿no? Entonces, un elemento. Otro elemento es eh, la eliminación de las razas, ¿ya? Eh, por la vía muy sencilla y casi ingenua de decir, como me han dicho algunos señores en esta semana, ¿no es cierto?, eh, bueno, la ciencia determina que eh, no hay razas, que todos somos iguales, ¿no? Claro, y <ríe> ¿quién está en contra de eso, no? No lucharíamos contra el racismo si creyéramos que somos desiguales, ¿no? Seríamos racistas. ¿no? Sí, somos iguales biológicamente, tenemos fenotipos distintos, pero somos iguales uh, en todo lo demás, ¿no? Y además también somos... Iguales ante la ley en casi todos los países del mundo. Eh, ese no es el punto, ¿no? O sea, eso no hace que el racismo desaparezca. Eh, más bien, el no hablar de razas es una estrategia negacionista para eh, no hablar de lo que realmente ocurre, que es la discriminación racial. Porque la discriminación es étnica en determinados casos, pero también es racial en muchos otros, ¿no es cierto? Eh, eh, es decir, no se discrimina solamente porque no sabes hablar bien español, porque a veces eh, hay indígenas que hablan mejor español que los que no son indígenas, ¿no? Eh, también es eh, racial por el hecho mismo de ser indígena, es decir, de tener fenotipo indígena. Y eh, cuando hablamos de raza, entonces, no estamos hablando de realidades eh, científicas, por supuesto, sino de realidades políticos, sociales por percepciones y eh, por agrupamientos, porque los grupos crean otros grupos. El grupo de los cholos, por ejemplo, no existe eh, como una autoidentidad. O sea, ¿quién se identifica como cholo? Excepto algunos uh, sectores, digamos, uh, más relacionados además con la cultura, ¿no? Y generalmente femeninas, las cholas, etcétera, etcétera, pero... Son grupos pequeños. En realidad, ¿quién se identifica como cholos? Los cholos son creados por los otros en su discriminación, ¿no? Igualmente los indios, o sea, los indios son, han sido creados desde Colón, cuando los, eh, los, los bautiza como indios, ¿no? Los está creando. No existían. Existían Aymaras, existían Puquinas, existían Quechuas, por supuesto, no existían indios y él los ha creado. Pero eso no quiere decir que sean identidades. Eh, ...fantasmales o puramente ideales, idealistas, ¿no? Porque eh, esta racionalización social los carga de... De una, eh, ...de una materialidad, porque se racializa por el cuerpo, ¿no? Se racializa por los hábitos, por la fachada, hemos dicho, por la, por la forma de presentación social. Es todo, todo eso es material, y en el momento en que es material entonces va constituyendo comunidades, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no se habla de esas comunidades justamente para negar el racismo? Y, para, y al negar el racismo se mantiene el privilegio y el statu quo, sobre todo. No creo que hay muchas, hay algunas gentes que son, que no buscan negar el racismo, que son antirracistas, se declaran y demás, pero no quieren que se mueva mucho el statu quo. Por ejemplo, la pregunta clave para los negacionistas, ¿no? Eh, te pueden decir, por ejemplo, no, el racismo es muy malo, hay que evitarlo, somos hermanos, somos uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le preguntas tú a esa persona, le dices, oye, ¿tú estás de acuerdo con que haya una educación identitaria, étnico-identitaria en el colegio de tus hijos, justamente para prevenir eh, esta, estas discriminaciones raciales? Y normalmente te van a decir, no, no, no, no, esas son cosas del más, por favor, ¿no? O sea, esas son cosas de políticos, se están inventando los políticos para dividirnos, sé, etc. O sea, quieren mantener el status quo, ¿no? O sea, que nada cambie eh, al mismo tiempo que, por supuesto, de boca para afuera, algunos, los más ilustrados, digamos, niegan o rechazan el racismo. Eh, entonces, es otra forma de, de negacionismo, ¿no? Eh, la, la suposición de que se trata de una estrategia política y es un doble racismo, y con esto termino, querido Javier, esta pregunta, porque se trata de un doble racismo, es decir, eh, que esta estrategia de decir, aquel que reclama por el racismo o que analiza el racismo o que se organiza políticamente en torno al racismo, etcétera, etcétera, es un... un, un uh, eh, un fanático que quiere dividir al país, que quiere aprovecharse de esas heridas antiguas para medrar, etcétera, etcétera. Entonces a la víctima del racismo la estás volviendo racista, ¿no? La acusas de racista. Y entonces la victimizas dos veces, ¿no? Y eh, bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora en esta campaña y en los, los días previos, ¿no? Y por eso también me parece que el tema del racismo ha adquirido una urgencia, una, unas dimensiones políticas de, de gran importancia. Eh, lo ha, esta, esta situación lo hace más difícil de tratar, por supuesto, eh, porque hay siempre atrincheramientos y demás, pero eh, también eh, muestra que eh, todas esas estrategias negacionistas del pasado, el mestizaje la desaparición de los blancos, la desaparición de las razas y de lo racial, etcétera, finalmente han fracasado, ¿no? Porque cuando hemos visto en octubre y noviembre el enfrentamiento entre bolivianos, eh, nadie podía haber negado, nadie, un observador extranjero hubiera visto claramente ahí una lucha étnica y racial, ¿no? Eh, a mí me parece tal vez que podríamos... Brevemente, aunque sea, no, si, si, si es necesario, eh, digamos, mencionar esta cuestión, ¿no? de, de, yo he arrastrado que en la literatura sociológica boliviana hay diferentes formas de referirse, ¿no? digamos, puede ser los criollos, puede ser, digamos, los blancos, o blanco-mestizos, utilizan otros autores, también, eh, bueno, esto, lo que mencionaba yo, y bueno, tú rescatabas, que es de eh, blancoide, ¿no? incluso en las propuestas que, bueno, particularmente estoy haciendo, a mí no me gusta hablar de criollos, ¿no? Yo siento que son criolloides, yo siento que son blancoides. ¿Por qué? Porque todo es un juego relacional, ¿no? Es decir, nosotros, eh, bueno, aquí, en, en, en nosotros, cuando estamos aquí en, en el país, eh, digamos les doy un ejemplo, ¿no? Una, eh, una supermodelo de la televisión, presentadora de la televisión, ¿no? Puede tener rasgos muy, que diríamos, blancos, ¿no? Es blancoide, ¿no? Pero el momento en que esta modelo pone en su Instagram, por ejemplo, fotos de su viaje, no sé, a Asia o a Europa o a Estados Unidos, donde sea, y se ve gente de ese país en contraste con, con lo que es, es, digamos, esta modelo boliviana, se nota pero eh, clarísimo ¿no? esos rasgos profundamente andinos, profundamente locales, ¿no? eh, profundamente de tierras bajas incluso, entonces, eh, yo creo que eh, también esto de creerse blanco, bueno, blancoide, es pues también una condición imaginaria, ¿no? Eh, es una condición imaginaria porque solo aquí, solo entre nosotros, uno podría, digamos, eh, sacar, eh, utilizar ese capital simbólico étnico, ¿no? Pero en el momento en que sale de, la, de las fronteras del territorio boliviano, ya pues más bien esa persona pasa obviamente al estatus más bajo racial, ¿no? No sé qué opinión te merece esa dinámica. Mm. Bueno, yo estoy de acuerdo parcialmente contigo, ¿no? Mm. Creo que se trata de un fenómeno social, político y relacional, ¿no? Es decir, que unos eh, racializan a los otros, eso... Eh, Reinaga decía, los indios queremos ser indios. Yo lo dudo, ¿no? Yo creo que... Eh, es, es, es solamente una élite consciente, la élite indianista, que quiere ser india, ¿no? Y que encuentra en ello la realización de, de su propia identidad y su propio proyecto, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría, eh, si se les diera a escoger, no escogería ser indio. Eh, el ser indio es una racialización, es un, una carga, una asignación que... Eh, que, que te dan los otros, ¿no?, que te dan lo, en este caso los blancos, ¿no?, entonces son los dos polos, ¿no? eh, y a, a la inversa eres blanco en la medida en que te distingues de los indios, ¿no?, aunque probablemente no seas realmente blanco, y por eso también los fenómenos de blanqueamiento, evidentemente hay ciertos elementos eh, que son adquiribles en el estatus, en el estatus étnico-racial, ¿no? Es decir, que se pueden comprar, ¿no? se puede comprar una mejor educación, vestimenta. Eh, entonces tú vas a ver a los blanqueados o a los en proceso de blanqueamiento con mucha familiaridad, con ciertas modas, ¿no? Muy modernos, etcétera, etcétera, si pueden pagarse eso. Y, eh, y bueno, en fin en general no necesariamente tienes que volverte blanco tampoco. La cuestión es no ser indio, ¿no? Esa es la... La, la, el truco para evitar no tener poder, ¿no? Poder social. Entonces, también hay ciertos, sí. sectores, ciertos sectores, hay maras, por ejemplo, que se identifican con, eh, con, uh, con uh, los orientales, ¿no? Con los asiáticos, por ejemplo, el K-Pop, ese tipo de cosas tiene mucha pegada porque justamente te permite una diferenciación más próxima a tu fenotipo. Pero yo, yo creo que eh, las identidades no son, como cree el multiculturalismo, puramente electivas. Eh, ¿no? Es decir que no se trata simplemente de la relación social, sino también hay ciertos elementos materiales de la identidad. ¿no? Porque el grupo, o sea, yo parto de la vieja concepción de Durkheim, de los sociólogos clásicos, eh, de Marx, en el sentido de que eh, nacemos ya con un grupo, ¿no? Nacemos en un grupo social. O sea, no, no es que, eh, como dicen los, eh, eh, los multiculturalistas, somos individuos que nos agrupamos por identidad, ¿no? Yo escojo ser esto y, y después escojo ser esto otro, ¿no? Entonces, eh, se trataría de una especie de libre mercado de identidades eh, en los que uno puede escoger una cosa u otra. En realidad, uno nace en un grupo, ¿no es cierto? Ya está socializado eh, cuando uno es recién nacido. Y por lo tanto, ya ha escuchado un, un idioma materno y no otro, ¿no es cierto? Eh, y eso, por ejemplo, es, es definitivo, ¿no? Uh, el hecho de que el idioma de tu madre sea el aymara, te convierte en indígena en Bolivia. Eso es una... es inevitable, no se puede cambiar eso, ¿no? Y no es porque en ese momento, otra vez, los blancos te estén o te estén racializando, sino porque la estructura social ya está definida así, ¿no? Entonces, nadie se preocupa de tu nacimiento, del nacimiento de mi hija, digamos, o de mi hijo, pero eh, mi hijo y mi hija nacen en un grupo social y ya en ese grupo social están identificados, tienen una identidad, ¿no? Pueden variar, como ocurre con muchos bolivianos que eh, tienen además eh, a veces fenotipo indígena y viajan a, a España, por ejemplo, a, o a la Argentina como migrantes económicos. Y claro, tratan de... Eh, eh, de entrar a, a grupos de, de más poder, ¿no? Y no solamente blanquearse, sino argentinizarse, españolizarse, ¿no? Entonces, por eso eh, pronuncian el español con tanta carga del acento regional, etc. Son estrategias contra la discriminación que solamente los racistas pueden eh, criticar y hacerse la burla, ¿no? Bueno, pero eh, en general... Puedes adquirir, puedes cambiar las cosas, pero hay una cierta realidad identitaria que es inmodificable. Aunque esa persona termine en Valencia, ¿no es cierto?, eh, hablando con vales y con eh, todo este acento, con vosotros, etcétera, etcétera, eh, su idioma materno ha sido el Aymara, ¿no? Su primera experiencia de socialización ha sido una... Eh, Ceremonia eh, indígena, ¿no? Una ceremonia mestiza entre católica e indígena, en fin, son cosas que eh, no, se, no se borran del todo, ¿no? Eh, y yo creo que, eh, ¿por qué yo uso blanco y, y, y indio? Porque creo que eso es lo que, ese es el, la materia, el, el asunto del que trata el racismo, ¿no es cierto? Yo sé que es incorrecto, ¿no es cierto?, porque eh, a veces pongo entre paréntesis, ¿no?, y los que funcionan como blancos, ¿no?, y los que funcionan como mestizos o como cholos, ¿no?, que son, eh, digamos, añadidos para un poco matizar, porque tú tienes razón, todo, todo esto es realmente... Eh, en gran parte social y por lo tanto no es eh, tampoco material, y tampoco hay que, y a eso nos da mucho miedo, por eso también, eso, eso es lo que quería decirte, ¿no? Eh, bueno, yo te termino esta idea y, te, y después te digo otra cosa, ¿no? Eh, yo digo blanco porque, blanco indio, porque ese es finalmente el juego en el racismo. Ahora, fuera de la cuestión racista, sí, evidentemente puedes matizar y puedes mostrar que las identidades son al mismo tiempo reales y al mismo tiempo... Eh, ideales también, ¿no? imaginarias o etcétera, pero no no hay que perder porque si no entramos en el multiculturalismo, con eso me respondió Diego Ayon alguna vez, me dijo, todos podemos ser lo que querramos ser, podemos ser stronguistas, podemos ser bolivaristas, podemos ser ingenieros, podemos ser y yo, le pre yo me pregunto, ¿yo puedo ser jailo? o sea me van a aceptar, ¿no? o puedo volverme eh, no sé eh, poncho rojo, no, no es solamente querer, ¿no es cierto?, también hay ciertos elementos materiales que te impiden, entonces lo que tienes que más bien es eh, reconocer que... porque eso es otra forma de negacionismo, es decir, que la identidad finalmente es una cuestión de, de, de decisión nada más, ¿no? No te puedes volver Jailón fácilmente, ¿no? Yo creo que eh, no, las barreras son, son muy complicadas, ¿no?, eh, bien, el apellido, por ejemplo, es otro elemento de identidad que es material, o sea, tu apellido es una cosa, ¿no? Puedes cambiar tu apellido, sí, pero incluso esos cambios quedan como marcados, ¿no es cierto? Eh, tantos choquehuancas que se han vuelto, Cárdenas, por ejemplo, pero eso queda marcado, ¿no? En fin, eh, bueno, lo que te quería decir es que ¿por qué tenemos tanto miedo, ¿no?, de, de hablar de razas y es porque no queremos ser racistas nosotros en nuestros análisis también, yo te entiendo y, y a mí también me, me da pudor y me da, eh, tengo dificultades, no, no quiero ser tampoco, esto es un tema delicado porque es íntimo para muchas personas y no hay que ser in, impúdico, digamos, ¿no? Mm. Cuando uh, se genera este pudor, digamos, con respecto a las razas? Después de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución Nacional entre nosotros en los años 50, cuando el racismo científico, que era la máxima moda eh, social, de la ciencia social en esa época, el racismo científico, eh, se desprestigia completamente con la caída de Hitler y de los nazis, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hablar de razas es... Eh, es muy complicado porque justamente se hace una operación uh, intelectual para dejar de hablar de razas y hablar de etnia solamente, ¿no? Aparece lo étnico, la antropología se desarrolla muchísimo y entonces resultaría que nuestras diferencias son sobre todo culturales o únicamente culturales en algunos casos, ¿no? Pero yo encuentro que ese, ese también ha sido usado, aunque eh, se puede explicar desde el punto de vista académico y, y, e intelectual, ¿no es cierto?, este proceso, ha sido usado por los, eh, por los racistas y por el racismo estructural boliviano para convertir lo étnico en un asunto de indios nada más, ¿no? O sea, todo lo étnico tiene que ver con los indígenas y los antropólogos estudian a los indígenas, entonces es un asunto que no tiene nada que ver con la gente, ¿no?, con la gente eh, entonces, eh, eso nega, eh, sirve para negar el racismo porque eh, resulta entonces que nosotros no tenemos una... O sea, quienes eh, somos occidentales no tenemos una cultura eh, distinta, ¿no? Sino que tenemos la cultura, la cultura de la gente, ¿no? Eso es lo normal, es hablar español, es, es saber que, quiénes son los Beatles, eso es lo normal, ¿no? y los otros son los que tienen sus culturas especiales, como si fueran además minoritarias, ¿no? Y entonces esta estrategia hace que todo lo que es, eh, tiene que ver con razas se, eh, se cancele, ¿no es cierto?, y solamente es desde el indianismo y luego después del multiculturalismo en el tiempo de, del MAS, que retom se retoma un poco este componente fenotípico, biológico también, de la diferenciación, que eh, me parece a mí clave crucial, porque es así como realmente se eh, da el racismo en, en, en la sociedad. Eh, yo no he escuchado decirle a un, taxi, a un taxista decir, ah, mi, mi hermano se está casando con una choca, como me dijo una vez un cruceño, mi hermano se está casando con una choca, va a mejorar la cultura, ¿no? Lo que dice es, va a mejorar la raza, ¿no? Va a mejorar la raza, porque lo que quiere él, y se alegra, porque es que sus sobrinos sean más blancos que ellos, ¿no? Entonces, van a tener mejores posibilidades. Entonces, ahí hay un elemento real que tenemos que saber capaces de tratar con delicadeza, con cuidado, pero sin caer en el racismo, por supuesto, y, eh, sin embargo, también eh, des, des, eh, desmontar, digamos, esas coberturas, esos camuflajes que eh, rodean el hecho, ¿no? Eh, bueno, creo que eso... <ríe> perdón. Eh, Fernando, creo tú mencionabas... Eh, ya Asuma. nos hemos pasado un poco. <ríe> sí, sí, sí, sí. De hecho, sí, nos hemos pasado. Y, bueno, Fernando, de ti en realidad depende si... Si quieres seguir dialogando un poco... No te, sé, si hay, hay alguien todavía por ahí. No somos tú y yo nada más. Pero, te comento, aquí en, en, en la pantalla aparecen 77 personas conectadas, que sí. estas están desde que ha iniciado la transmisión. Eh, a, ver, a ver, solo comentarte un dato, o sea, para lo que es, digamos, filosofía política, ciencias sociales, o sea, 77 es artísimo porque las otras eh, transmisiones no no llegan a, a esto, a este nivel, así que yo no, pienso no, que... No, no, no hay problema, si, si hay gente interesada, sigamos, pues, entonces un par de hecho, hoy, más, 82, ¿no? <ríe> 65 reacciones, algunos hates o sea, te digo, así, en el año. No, no, que, no, ya, no, modesto, no es por ganidoso, sino para no... Bueno, <ríe> no sé, <ríe> estamos así, hit. <ríe> eh, no, a ver, a, a tiempo de igual darle un respiro a, a Fernando, porque en realidad... Un poquito lo estamos explotando lo estamos, lo estamos cansando y eh, dando tantos detalles Entonces, a ver, para darte un respiro yo aprovechar. bueno de hecho mira ahí nos dicen que, que sigamos eh, este, este tema de, del más mencionaba a ver yo, yo un, un pequeño preámbulo no eh, el más promulgó la ley contra todo el contra el racismo y toda forma de discriminación eh, esta ley efectivamente ha estado funcionando en un primer momento habido mucho miedo ¿no? por parte de, de, de los medios eh, de oposición desde entonces ¿no? de, particularmente sí, para la Panamericana, yo aprovecho este espacio para dar con nombre y apellido eh, y bueno, en este caso, digamos, eh, con lo que sucedió ya pues la crisis política de, de 2019 eso pues saca a relucir que el MAS no resolvió el tema del racismo no luchó contra el racismo realmente sino que sólo eh, contuvo, contuvo el problema, es decir, ¿no? es, es como, eh, no sé, como algo que se quiere des, desatar y simplemente ¿no? le dio unos respiros para, para que se tranquilice un poquito, ¿no? un poquito, ni siquiera un poco. Entonces, obviamente, pues con esta, se dice, ¿no? Esta la revolución de colores entre los pititas, eh, todo este movimiento ciudadano urbano, ¿no? Eh, obviamente, pues ha desatado, ¿no? Eh, un racismo, pero que ya pues, o sea, por lo menos hasta antes de, de esos eventos, el racismo en los medios de comunicación era un poco más disimulado, ¿no? Pero particularmente los días de, de, de la crisis política y posterior, pues el racismo ya ha sido pero abierto, descarado, eh, eh, tremendo, ¿no? Es, o sea, te decía co al comienzo del programa, o sea, inefable, ¿no? Entonces, eh, actualmente, ¿no? Eh, bueno, estamos, no se sabe si va, va a haber elecciones o no, pero eh, parece que este problema racial en, en, en la situación política del país parece que está para quedarse mucho tiempo, no sé qué opinas. Sin duda, sin duda, tienes toda la razón. Eh, a ver, eh, yo pienso que la presencia del MAS en el poder, eh, más allá de las valoraciones políticas, estructurales o específicas que podamos hacer, que no es mi intención entrar en eso, eh, ha significado un cambio en las élites, no en las élites políticas del país, y ha significado un cambio también en la normativa y por lo tanto en la simbología nacional. no eh, quisiera, Hay muchos otros cambios, pero quisiera mencionar esas dos, dos alteraciones fundamentales al statu quo, eh, étnico-racial de Bolivia, la jerarquía étnico-racial que había en Bolivia hasta antes de la llegada de Evo Morales al, al poder. ¿no? Eh, esa jerarquía establecía, por un lado, que eh, el gobierno estuviera más o menos reservado a ciertos grupos sociales eh, que no eran eh, necesariamente jailones, ¿no?, pero donde los jailones tenían, claro, una, la voz cantante, y también otros grupos como las clases medias blancas, eh, tradicionales, para, vamos a decir, para no entrar en eh, cuán blancas son, si realmente son blancas, etc., las clases medias tradicionales, que son las clases medias eh, que han logrado eh, acumular una educación importante, son las clases educadas de, del país, justamente porque de alguna forma tenían una vinculación con este estamento blanco que era dueño de todas las situaciones de clase más eh, favorables desde la colonia, no entonces son de alguna forma descendientes, eh, eh, están relacionados familiarmente, de, en fin han podido estar en esa élite económica y eso y social también ¿eh? muy importante eh, no solamente han acumulado dinero porque eso ocurre desde la colonia que hay indígenas que acumulan dinero que son que tienen propiedades etcétera pero estos estos además de tener dinero han han sido aceptados socialmente y por lo tanto han, se han educado y entonces eh, de alguna forma eh, estaban a cargo del gobierno, ¿no?, del país, porque um, si bien lo, digamos, la, la herencia política que habían dejado los, los, eh, los colonizadores eh, se rompió en 1825 con una constitución republicana, ¿no es cierto?, que eliminó formalmente los estamentos, es decir, el hecho de que los blancos estén... Eh, españoles y criollos eh, con el monopolio del gobierno, ¿no es cierto? Si Bien, eso ya había acabado legalmente, ¿no es cierto?, en los hechos había cierta continuidad con eso, ¿no es cierto?, tanto por la democracia censitaria, que dura hasta 1952, como hemos dicho, como por la misma realidad económico-social del país, ¿no es cierto?, entonces, quienes estaban educando, eh, quienes estaban eh, a cargo del gobierno eran los mismos, pero con otra justificación, ya no era porque eran españoles o porque eran criollos, sino porque eran los más educados, ¿no? los mejor educados, por lo tanto, los más capaces para eh, gobernar. ¿no? Y entonces esa ecuación, educación, más educación, eh, participación en la élite política era uno de los capitales de estas clases medias tradicionales, ¿no? Eh, digamos que eh, definía su propia identidad como clase gobernante, como clase funcionaria más que gobernante, porque sería demasiado decir, pero clase funcionaria del país, ¿no? Y eso se rompe con el MAS, eh, porque hay una revolución de política y hay eh, una sustitución de élites. No es que los indígenas tomen el poder, como a veces se, eh, se simplifica para reducir al absurdo, ¿no? Pero evidentemente las, eh, las ciertas capas ¿no? Que, habían, eh, que hacían de su participación en el Estado con una, una parte normal de, su, eh, de, su, de sus modos de vida, digamos, ¿no? han quedado aisladas de, de ese acceso, o sea, sin acceso a ese a esa fuente de, de riqueza, de ingresos, ¿no? Y entonces eso ha causado un, un fragor, un impacto que eh, no hemos sido capaces de aquilatar, de medir adecuadamente en su momento, ¿no? Eh, parecería que eh, parecía que la prosperidad económica que vivía el país que hacía, había hecho de estas élites, eh, o sea, había abierto muchas oportunidades nuevas para estas élites que se empezaron a dedicar a la construcción, a las consultorías para empresas privadas, etcétera, etcétera, y abrieron restaurantes, bueno, en fin, eh, reemplazaron en realidad las fuentes de ingresos que tenían en el Estado. Era suficiente, parecía suficiente, parecían estar contentas, ¿no?, pero eh, no, no se estudió, no, no se comprendió que es muy grave perder poder no para cualquier grupo social. No solamente se trata de ingresos, sino también de poder, ¿no? De poder para generar esos mismos ingresos, para, en fin, además que los, uh, los cargos del Estado son muy apetecibles por una serie de razones y demás. Eh, tienen, están a, a, acompañados de mucho prestigio, de mucha exposición, todo eso le gusta a la clase media tradicional, estaba acostumbrado a, a eso, ¿no? y en algunos casos también hay unas clases medias que están sobreeducadas, como les decía, en la burguesía y en la alta gerencia no encuentras una sobreeducación, el máximo un masterado, un diplomado, en algo bien específico, en cambio hay muchas clases medias sobreeducadas que tienen doctorados en universidades muy, muy prestigiosas, en fin, y que no, te, no encontraban un sitio en el propio país, se tenían que quedar fuera o eh, estaban añorando, pues, los puestos estatales y, y demás, ¿no? Entonces, esa pérdida de poder eh, económico, social y simbólico ha sido muy grave para estas clases medias, que al mismo tiempo... Eh, no se identificaban como étnica ni racialmente, como hemos dicho, ¿no es cierto?, desde la Revolución del 52, si había una pregunta directa, decían que eran mestizas, entendiendo el mestizaje nunca como mestizaje biológico, ¿no? sino como mestizaje eh, eh, cultural, ¿no? Entonces, eh, con eso resolvían el problema y en, y en el fondo, ¿no es cierto?, se sentían blancos, en la socialización eran racistas en muchos casos y eh, seguían premiando lo blanco como lo que estaba cargado de más poder y demás. ¿no? Eh, todo eso, por supuesto, tiene sus pliegues para que no sea tan abiertamente eh, condenable por uh, las ideologías modernas. ¿no? Y entonces había un desdoblamiento de, lo, de la ventaja racial y, y étnica. Eh, como una ventaja educativa. Y he dicho que esa es una forma de esconder el privilegio eh, no, no, no meri meritocrático detrás de un privilegio meritocrático. Entonces, estas clases medias empiezan a desarrollar un, una ideología de crítica al más porque no estaban eh, siendo gober gobernantes los más capaces, los más eh, educados, ¿no es cierto? Cualquiera era ministro, viceministro, en fin, todo una, una, un conjunto de, de mensajes y de pensamientos que se van articulando en, una, en un creciente rechazo al más como eh, eh, unos salvajes, ¿no es cierto? Eso se ha dicho expresamente que eh, habían eh, entrado en el Estado para dañarlo, para descomponerlo y demás, ¿no? Entonces, esa es una una vertiente de la cuestión. Pero también es muy importante eh, que en estas clases eh, medias su propia autopercepción como... Hay, por eso hay que usar esta cuestión de, de, la, de la blanquitud, ¿no? Porque eh, más allá de lo que dijeran, ¿no? eh, se, Ellos percibían a, a, a Bolivia, o sea, se perciben a sí mismos como blancos y a Bolivia como mestiza cultural y ambas cosas son bloqueadas por el gobierno de más, por la nueva constitución, ¿no? Eh, porque la constitución dice dos cosas, dos cosas que se han vivido, yo creo, con, con angustia, con, con dolor por parte de estos grupos sociales. Una de las cosas que dice la constitución es que Bolivia es India, ¿no? Eh, por primera vez en la historia dice Bolivia es India. Eh, Zabalete escribió en los años 80 una una explicación de eso, decía, Bolivia es India y está rodeada de países que se han organizado en contra de los indios, por lo tanto está sola, decía, Bolivia está sola, ¿no? pero en ese momento en realidad Bolivia no se reconocía como India, porque esas élites que gobernaban Bolivia se, eh, se miraban a sí mismos como blancas y miraban al país como mestizo, y el, el estado plurinacional resulta entonces una estocada, ¿no? Un, un grave ataque, digamos, a esa, a esa visión de uno mismo. Y eso es grave, cuando desestabilizas la visión de uno mismo, generas odio, por supuesto, generas una reacción eh, que puede ser política, que puede ser eh, eh, violenta, etcétera. Eh, ese es uno de los elementos de la Constitución. El otro elemento es que eh, no le da un espacio a los mestizos que eh, que eran la forma eh, pública de presentarse de los blancos, ¿no? Si tú te fijas en eh, la redacción de la Constitución, todo no no hay un espacio realmente para ellos, ¿no? Ellos aparecen otra vez como la gente, o sea, ¿no? Un, un, una, un grupo amorfo, indiferenciado, y lo que sí aparecen son las naciones indígenas y los pueblos eh, indígenas, campesinos originarios, etc. O sea, otros actores, ¿no? Y eso también resulta, a pesar de que solamente se trata de un movimiento simbólico, no voy a entrar en detalles porque eso está muy estudiado, muy discutido, eh, son cosas más bien simbólicas, no pasan demasiado en cuanto a los derechos políticos y sociales de la gente real, ¿no? Eh, y de los blancos inclusive, eh, pero son interpretados como ofensas, como, como ataques, ¿no? Entonces, eh, dos cosas, una cosa que viven con mucha amargura, los indígenas, eh, lo decía Juan Carlos Fernández, un sociólogo cochabambino, ¿no? Los blancos bolivianos no les gusta que se vea en el exterior a Bolivia como indígena, porque eso les, les, les acusa a ellos de, de minoría, ¿no? Y entonces, esa es un, una primera cuestión, que es, es, se llame Estado plurinacional, que sea eh, una confesión identitaria de indigenidad, es una cosa que no se tragan eh, finalmente, como demuestra el hecho de que uh, después de unos añitos de supuesta paz en torno al... Concepto de Estado plurinacional, ahora de nuevo ha vuelto la prédica de la República, ¿no? Una República que sea mestiza, es decir, blanca, finalmente, ¿no? En última instancia. Y eh, eh, ese es un elemento que también envuelve a la Huipala, y todas esas cosas que ustedes conocen muy bien han uh, sacudido a Bolivia. Eh, y también hay otro elemento, y termino con esto, es que eh, el gobierno más no permite que estas clases medias tampoco se expresen en los censos, ¿no? en las estadísticas, ¿no? eh, creo que con indelicadeza por lo menos, ¿no? eh, al mismo tiempo que, que, que le critico al MAS no haber sido más enérgico con el racismo, eh, más más, más más esforzado y más integral con el asunto del racismo, creo que eh, ha sido un poco excesivo con su deseo o con su decisión de impedir que estos grupos se identifiquen por razones políticas, eh, porque podían aparecer muy, muy fuertes frente a los indígenas, no y entonces se prohíbe que el censo del 2012 ¿no? o 2011 eh, eh, incorpore la categoría de mestizos, ¿No? Y entonces ahí eh, hay un elemento de no reconocimiento del Estado de estos grupos. ¿no? Y cuando un grupo no se siente reconocido, entonces tiende a, a eh, actuar, a rebelarse. Y ¿no? eh, esa, esa rebelión ha adquirido una, una característica muy, muy peculiar... Porque eh, a partir justamente de esa, de esa prohibición de que lo mestizo se, se, se exprese, ¿no es cierto? Ellos deciden votar o responder al censo como no indígenas, ¿no? Entonces, lo no indígena representaba todo lo otro que antes había sido dominante en el país. Lo blanco en el fondo, ¿no? Para decirlo sencillo. Bueno, el solo hecho de que se trate de una identidad por rechazo a la otra ya es un hecho racista, ¿no es cierto? No indígena significa no a los idiomas nativos, no a la huipala, no al estado plurinacional, quiere decir no a estos empoderamientos indígenas, quiere decir no a finalmente todo aquello que es indio en nuestro país. Y eh, sí a lo occidental, a lo europeo, a la religión, o sea, evangélica, católica, eh, en fin, ¿no? Entonces hay una, hay una polarización identitaria en la que, eh, esto lo ha estudiado pioneramente Rafael Loaiza, hay que reconocerlo, eh, en lo que los no indígenas o hispanoparlantes también, porque por, por idioma se, se identificaban así, se van eh, se van generando como una entidad, como una identidad étnico-racial, y entonces Aquí. se enfrentan contra, eh, lo tengo que enchufar porque se, va, se perdón, ahora sí se enfrentan al más que se vuelve así por antonomasia lo indígena, que tampoco era, ¿no es cierto? Eh, evidentemente el MAS era un instrumento de los indígenas, pero no solo de los indígenas, no aspiraba a ser solo de los indígenas y sí eh, tiene hasta ahora un discurso más universalista, más nacional, ¿no? Es nacional popular, etcétera, pero eh, se identifica al MAS y se lo arrincona un poco al MAS también como una expresión puramente indígena y entonces aparecen los dos polos, lo no indígena y lo indígena, es decir, lo blanco y lo indio, y ese es el choque que se da eh, eh, con características tan dramáticas y que se sigue dando, y que se va a seguir dando, porque mm, hay un problema de eh, correlación de fuerzas es decir, el, la insurgencia de los indígenas, que no solamente el MAS, porque cada vez que yo digo estas cosas, dicen, ah, este Molina es masista, le pagan, no sé qué. <risa> eh, uh, no creo que el MAS esté en condiciones de pagar... <risa> A nadie, ahorita, pero además yo nunca he sido masista, la, la cosa es que este eh, hay una, una insurgencia indígena, una una acumulación de poder, de rebelión contra el racismo que viene del 94 y aún antes del 60, ¿no es cierto? Cuando Reinaga escribe la Revolución India, desde ahí puedes ir contando cómo se va dando esa acumulación. Y esa acumulación molesta, por supuesto, el status quo uh, racial, étnico, eh, ya no basta el negacionismo, eh, no es suficiente, y finalmente hay cambios políticos, como los que he mencionado, muy morosamente tal vez, y eso genera eh, una reacción, por supuesto, es un momento reaccionario, estamos viviendo un momento reaccionario, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, donde la derecha extrema está reaccionando justamente a las políticas de identidad que intentaron eh, los progresistas en todas partes del mundo para eliminar el racismo o disminuir el racismo. ¿no? En Estados Unidos es lo mismo, es decir, son blancos que, eh, de una manera más clara que en Bolivia, porque ahí no tienen eh, toda esta historia que nosotros tenemos de negación del racismo, o digo, de la, de la, del concepto de razas, ellos hablan, siempre han hablado de razas, nunca han dejado de hablar de razas, y entonces ellos hablan de supremacía blanca directamente, ¿no es cierto?, y eh, apoyan a Trump junto con otros que no son, o que no quieren ser tan racistas, pero que también se sienten ofendidos por las políticas de identidad que han llevado a tantos cambios en los Estados Unidos, finalmente el gobierno de Obama, etcétera. ¿no? Y eso pasa en Europa y en todas partes, las políticas de identidad, es decir las luchas por compensar, por cambiar las jerarquías etno-raciales han generado estos fenómenos de racismo eh, de supremacista, ¿no? Ahora que sí que me, sí. me pasé. No, no, no, Fernando, no te preocupes, porque generalmente nuestros programas están durando dos horas ¿Eh? por media, te diré, y bueno yo, yo rescataría también esa parte que tú mencionas no de cómo todo eh, durante la pandemia eh, se ha vivido pues esta crisis a escala nacional en Estados Unidos eh, no con el movimiento eh, Black, eh, Black Lives Matter que es no la, las vidas de los negros importan y esta esa réplica que ha tenido en Europa en otros lugares de, del mundo eh, definitivamente pues han dado un nuevo capítulo a los debates sobre el racismo, ¿no? El racismo de alguna manera estaba enterrado eh, en las propias estrategias que mencionábamos Fernando, ya pues eh, querían digamos de alguna manera eh, dispersar el, el, el debate del racismo en cualquier lugar, pero en el país donde de frente ha combatido el racismo con políticas como tú decías, ¿no? eh, abiertamente racistas en el sentido positivo, ¿no? o sea, es decir, de, de combatir el racismo, admitiendo que existe el racismo, y pese a las grandes políticas que ha tenido, en sentido legal por lo menos, igual hay un estallido, que es pues, eh, digamos, una revolución auténticamente ciudadana, esa sí fue una revolución ciudadana verdadera, en contra del racismo. ¿no? Y ha sido lamentable, Fernando, yo te comento, aquí también en la escuela, Tal vez hemos sido el excepcional o tal vez el único medio, eh, bueno, medio alternativo pequeño que hemos cubierto, que estamos siguiendo muy, muy de cerca, digamos, lo que pasaba en Estados Unidos, porque, eh, por ejemplo, en canales ¿no? como Unite, la tv etc. etcétera, o sea, es como si nunca hubiera pasado nada en Estados Unidos, ¿no? Y en los días de la pandemia realmente ha sido eh, duro, ha sido muy fuerte, como eh, en todo el país, o sea, había esa crisis, ¿no? De las protestas allá han sido tremendas, ¿no? y definitivamente yo creo que esa experiencia contribuye también ¿no? a cómo, eh, digamos, es un problema insuperado. ¿no? Yo he visto, Fernando, que hay críticas que hacen estos estudios sobre el racismo que dicen ah, que todo lo reducen al racismo, todo lo están explicando como si fuera una pura racial, pero lo que, vemos, lo que está pasando en Estados Unidos muestra más bien que parece nomás que, no sé si todo se reduce al racismo, pero parece que una buena parte se reduce al racismo. Sí, yo, yo diría, para ya ir cerrando, eh, que eh, no podemos menospreciar el poder del, del, del racismo, eh, por supuesto hay explicaciones económicas también, pero que se potencian, eh, se polarizan más, se hacen más agudas por el racismo, por las diferencias de identidad, eh, es el racismo y, y el nacionalismo, que también es un sentimiento eh, en el cual juegan estas, estos mismos, estas mismas variables, ¿no?, de quién soy yo, quién son los otros, ¿no?, eh, cómo nos ubicamos, nos protegemos de los otros y demás. Todo esto ha llevado a las dos grandes guerras del siglo XX eh, explican más eh, estas luchas, estas eh, polarizaciones identitarias que eh, otros otros componentes ¿no? y, eh, y además una cosa que yo quiero llamar la atención a todos los amigos que nos estén siguiendo es que eh, dudemos, desconfiemos eh, de quienes usan eh, este argumento, ¿no? Dicen, no todo es raza y, eh, eh, y no todo es racismo, ¿no? Porque eh, por lo menos tienen que aceptar, ¿no es cierto? Que, bueno, si no es todo, entonces una parte por lo menos es raza y es racismo. Y entonces, eh, luego, cuando vemos su análisis, su análisis no toma en cuenta, ¿no es cierto? Eh, nada de lo, de lo, de lo dicho. ¿No? y entonces eh, finalmente es parte también de una lectura negacionista eh, y que mantiene el estatus quo étnico, ¿no? Me parece que eh, es mucho más cómodo, sería para mí mucho más cómodo, para Javier sería mucho más cómodo poder hablar de los eh, asuntos que pasaron y que están pasando en el país sin tocar este tema, que tantas susceptibilidades eh, y que siempre te alinea, ¿no? de línea porque justamente una de las estrategias reaccionistas es decir que es solamente un discurso político, entonces cuando hablas de racismo ya estás eh, tú con alguna negra intención, ¿no? Con alguna intención secundaria, subalterna. Eh, sería más fácil, pero no sería eh, honroso con la, con la verdad, porque todos que, los que hemos vivido en estos meses en Bolivia sabemos perfectamente cuán omnipresente ha sido el discurso racista, sigue siendo el discurso racista, y cuán importante es en los alineamientos, no solamente de tipo político, sino incluso uh, cívico, ¿no? Por ejemplo, el actual eh, el actual dilema que hay entre quienes defienden a William Kushner y quienes defienden a Andrea eh, Álvarez como, eh, digamos, dos polos respecto a este feminicidio que ocurrió y que ha tenido una condena hace pocos días, ¿no? Entonces, eh, ahí evidentemente hay un alineamiento que, eh, que tiene características eh, étnicos raciales ¿no es cierto? Y es muy fácil de, de, de, de determinar, eh, aunque se manifieste incluso dentro de las clases medias, porque los sectores rurales no están incluidos, ¿no? Pero eh, indudablemente los referentes, las... Eh, las eh, no, en este caso se trata de, de una, un posicionamiento frente a un, un grupo que hemos llamado Jailones en esta charla, ¿no es cierto? Es decir, y ahí hay una defensa de, de, de grupo ¿no? que tiene componentes indudablemente raciales y, y étnicos y también eh, que es parte de una estrategia para eh, enrolarse en ese grupo, ¿no es cierto? Y por lo tanto blanquearse ¿no? y ascender socialmente frente a eh, críticos de esa... Eh, de ese establishment, digamos, y todo lo que implica, ¿no? Entonces, eh, es, es fundamental tocar eso. A mí no me, me parece que quienes han hecho análisis de, de octubre sin tocar esto, o lo han hecho por razones metodológicas, en cuyo caso deberían haber puesto a pie de nota, decir, no voy a tocar esto porque no puedo tocar todo, ¿no? O han tenido una intención de eh, de clase, ¿no? para eh, evitarse problemas, para ganarse aplausos y, y demás, pero eh, no me parece que sea, eh, digamos, el camino filosófico el que nos prescribe la búsqueda de, de la realidad y, y tratar de, bueno, de, de, para qué discutimos, sino para iluminar un poco lo que realmente está ocurriendo. Pero además que estos análisis, por supuesto, cargan de municiones a la lucha antirracista que yo creo que va a ser de muchas generaciones eh, ¿no? porque lo que hemos vivido ahora ha sido simplemente que el racismo que estaba ahí soterrado en la sociedad constantemente ha tenido una expresión pública ¿no? la irrupción del MAS y de los indígenas en el poder eh, por lo menos de algunos indígenas en el poder ha sido el revolucionador, el el catalizador, digamos, de de, ese, de esa transformación del racismo, no es que ha creado el racismo, sino que, eh, ni tampoco lo ha agravado sino que lo ha hecho florecer, no lo ha sacado a, a, a la luz del día, y ahora el escenario político público está cargado y polarizado por elementos racistas. Y con eso creo que ya me, me despido. <ríe> no se escucha, Javier. Ahí está. Gracias. No, eh, te decía, Fernando, que más bien muchas gracias a ti por, eh, digamos, por, por la explicación te mencionaba que hay muchos comentarios en, las que, en los que te agradecen, de hecho estoy poniendo ahí alguno, pero en realidad hemos arrancado con un público de 70 personas y las 70 personas están todavía acá y es muy grato, ¿no? Y obviamente después por el invitado que tenemos, por sus explicaciones, y bueno, aquí este, el medio, ¿no? Que es, digamos, una manera de entablar en estos debates. Quiero aprovechar de, de mencionar, bueno, yo siempre eh, le paso el dato, ¿no? Este es un estudio que ha realizado Fernando Molina, es una investigación. Modos de privilegio, alta burguesía, alta gerencia en la Bolivia contemporánea. Gran parte de lo que hemos conversado acá está, está acá. Y esto, bueno, yo me yo doy el derecho de decirlo, está en descarga gratuita. Ustedes pueden buscar esto en PDF, ¿no? Y obviamente eh, van a encontrar, eso es lo bueno, y obviamente también, si gusta, pueden adquirirlo en físico, ¿no? Pero en estos tiempos de todavía aislamiento. Pueden tener el PDF y obviamente, pues, eh, ver el trabajo, ¿no? Ver la investigación, que mucho de lo que dijo Fernando esta noche está en esta investigación, ¿no? Entonces, es muy bueno que esté ahí disponible, ¿no? Para que todos podamos alcanzar. Eh, a toda la gente, ¿no? Que está, ¿no? Mira, por ejemplo, a Fernando nos dicen, felicidades, muy bueno, ¿no? Nos, nos siguen felicitando. Entonces, eh, agradecidos nuevamente en nombre de la Escuela Crítica de Filosofía Política en Bolivia. Seguiremos con estos ciclos sobre racismo, sobre estudios sobre racismo en Bolivia. Y bueno, Fernando, te dejo a ti la despedida y bueno, un montón de gracias. Cuando uno quiere explicar algo de una manera más comprensible, se da cuenta de que le faltan a veces los... Pues, uh, los elementos y eso es muy, muy estimulante. Muchas gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.